lo que se secuestró en esta batería de allanamientos, tres allanamientos ¿Cubiertas? Para, para hablar más concretamente, cubiertas carísimas además porque son, de, son cubiertas de moto, vale 100 mil pesos cada una <coughs> son nuevas y habían 39, sacá la cuenta, ya en cubiertas tenés 4 millones de pesos Qué aproximadamente claro. estos procedimientos que se realizaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes, todos en Guaymallén eh, algunos en calle Pedro del Castillo, cerca de las canchas de hockey de Murialdo y otros en el barrio de Lihue, Incluso en uno de esos se desbarató un kiosquito de venta de drogas y todos apuntando a un clan familiar. De hecho, todas las personas que, que fueron detenidas, que son dos mujeres y dos hombres, pertenecen a una misma familia uh -huh. que, lógicamente, venía siendo seguida por las autoridades hasta que se decidió eh, cortar de raíz esta banda o este clan eh, familiar vinculado al narcotráfico. Si hablamos en términos de drogas, se secuestraron siete ladrillos de cocaína eh, importante valor porque son más o menos 14 millones de pesos lo que vale en el mercado, ni hablar cuando la cocaína que generalmente les tiran con, eh, con otros elementos y así la hacen eh, rendir económicamente un poco más, sobre todo si tienen un kiosquito de venta de drogas donde la venden en pequeñas dosis. Pero llamaron la atención ciertas situaciones. Lo que comentábamos recién. ...39 cubiertas nuevas de motos de diferentes rodados... ...para motos tipo enduro, tipo pisteras... ...valor aproximado de mil cada cubierta... Eh, ...así que estamos hablando ahí de eh, 4 millones de pesos... ...se secuestró también eh, varios vehículos... ...un Chevrolet Cruze, un Peugeot 2002... ...dos motos de 250 cilindradas... ...cuatro bicicletas mountain bike también de alto valor... ...monopatines eléctricos... 350 mil pesos en efectivo... Mira esto, un Smart TV, un televisor sí. de 85 pulgadas, ¿sabes cuánto vale en el mercado? Dos millones y medio de pesos aproximadamente, este televisor que le secuestraron. Y de postre, una de las detenidas, una de las mujeres, cobraba el IFE, cobraba esta ayuda social. Claro. Diciendo que no tenían ningún tipo de ingresos, lógica, o sea, bueno, demostrando, no, no hay nada registrado de ellos. No hay nada registrado, lógicamente, porque los ingresos evidentemente eran ilegales, así que se dieron estas particularidades. En un monopatín veía ahí también, un monopatín. dos, dos monopatines eléctricos se secuestraron, bicicletas, y todo lo que ustedes veían en imágenes, estamos hablando de sumas millonarias, tanto en droga uh -huh. como en bienes, probablemente apuntando y se puede llegar a investigar aquí un lavado de activos, así claro. que un golpe al narcotráfico bastante interesante que se dio ahí con estos tres procedimientos en Guaymallén durante la noche del lunes y la madrugada del martes. Muy bien.